El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial. Estos días estamos celebrando eh, los días de diferentes autonomías. De Asturias, Extremadura, de Cataluña. Y me ha recordado la realidad de las diferentes tribus y el tribalismo. El comportamiento tribalista en algunas regiones. Esto se aplica a todas las sociedades del globo. Por una parte, estamos todos orgullosos de nuestras raíces y de nuestra identidad étnica, cultural, etc. Y todos valoramos esa diversidad. Los retos que, eh, a los que nos enfrentamos actualmente es la actitud radical, exclusivista, fundamentalista, que impone una forma de ser sobre otras y excluye a los demás. Y sabemos cómo en España, como en África, esta actitud y este comportamiento radical fundamentalista causa dolor, sufrimiento, muerte y hasta eh, genocidios. Por tanto, lo importante es la tribu, respetar la diferencia tribal, étnica eh, y cultural de cada pueblo, de cada autonomía y al mismo tiempo evitar caer en fundamentalismos e imponer una forma una cultura, de una autonomía, a otras. Debe haber el respeto mutuo y el diálogo y la cooperación para el bien común. Creo que en la actualidad la tensión que comprobamos en muchos países, incluso en el nuestro, es por la actitud fundamentalista exclusivista. Por tanto, yo creo que la educación en valores éticos, humanos, universales, es fundamental para fomentar una actitud abierta, de acogida, de respeto y de colaboración para el bien común. El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La Editorial.